Mando al campo. estaba... al campo. Mando al campo. no, al campo. no, al la copa de cena a ver creo que, que llega con todo Élice, la feliz. Vamos a ver. Tranquilo, está el Vamos a ver. Ahí está, está con los permisos piso, el ¿Por qué? hoy arriba, uno, a las de Habil, no me lleva una el de la que Hoy el la ya no A coger. Ahí están fuera el camión ahora. Ahí van uno, vienen dos, vienen tres, vienen cuatro. Ahí están los muchachos, ahí, ahí. santísimo. que están los muchachos. Ahí está. los, muchachos ahí está. los muchachos pero. Lo una yo yo una ahí van ahí ahí. cinco de un fotazo. ¡El otro, el otro! compañero. Espero que juegue. ¡Que hasta Pero, ¿Qué tal a lo está a ¿Qué está a ¿Vale para allá entonces? La voltearon parecer qué? o qué? qué? Sí, es para decirte, no, no, los ya no estoy. Bueno, ya no ahí. Bueno, ya está ahí. si ya está ahí. Bueno, ya está ahí. Bueno, Yo está ahí. Bueno, ya ya la lleven, déjala La también. Sí, señor. Ya dio otro bueno, la gente está cayendo, no con que toda la cena. la escuela, dobla. Está la escuela, dobla, a la derecha. Adiós, jefe. ¿Qué que esta hora no se cena? Por eso dijeron que está a las 7. A ah, termina el, el, el comandante, el comandante ¿lo son aquí. Yo lo que con ella? Es el también, vamos, el mejor, eh. vamos a ver si tiene aquí los permisos correspondientes. Muy bien. estaba ah, para pagar ahora ahí está vamos a ver mi gente ahí está, vamos a ver ahí para Ventura siempre ahí está Ventura saliendo vamos a ver de quién se trata <tose>